Aprendemos de la, tanto de la una como de las otras personas Así a, a, cultivarlas, a cultivar nuestros productos la asocia y así los días de la semana. Eh, nosotros sembramos las hortalizas, eh, como es brócoli, coliflor, lechuga, aceite, todas las hortalizas. Pues el día con la asociación es bonito, bonito trabajar con la asociación porque incluso también hacemos, como decir, vamos a dar finca, vamos a una finca y no hay necesidad de decirlo. cuidar la tierra, la tierra nos toca, nos toca cuidarla, eh, nos toca protegerla, cuidarla no es, como les digo, no es solo sembrar, solo un químico, eh, nos toca todo lo orgánico, todo lo, hoy, hoy en día nos toca lo más que todo orgánico. Eh, contacto. uno puede ingresar y ahí mismo uno puede para poder comercializar sus productos, vender ahí. Pues primero que todo, la, las compañeras ya fuimos, ya miramos la, la primera reunión, eh, a lo primero desanimadas. Dijimos, no, eso mucha reunión, así mucha capacitación y ya llegado la hora fuimos al... al no fue chévere, así mismo como los, los muchachos, la profesora Mónica, y uno lo motivan a aprender, y es bueno las, los temas. Primero, si, si da, daba miedo, uno decía, no, ahorita, ahorita se daña, incluso uno presionaba a otro, sumar, cuánto no se nos ha gastado, porque antes era coger era y bueno, anotar el día que se siembra y el día que se, se va a cosechar, no era llevar toda una cuenta ahí. casi más de la mitad de lo que uno, pues la ganancia de uno. más que vean que esto es así, que no, que yo ya aprendí, que está, está bueno, incluso cuando salimos de las, de las capacitaciones, no que toca decir que los de parte solo que nos venga. Personas que son mayores, y yo las vi con todas las, las ganas de seguir aprendiendo, de decir, no, pues,